Hola amigos de YouTube, yo soy Geek 2013 El día de hoy les voy a mostrar con este experimento La manera en la que en internet Páginas y organizaciones recogen datos sobre nosotros Recogen información sobre nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros intereses Nuestros ritmos de vida, nuestros horarios, nuestro carácter Y nuestras respuestas ante determinadas situaciones Para crear un perfil psicológico de nosotros para múltiples cosas, desde poner más publicidad hasta hacer experimentos sociológicos o conocer mejor a la población y muchas, muchísimas cosas más. Eh, bueno, eh, aquí vamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. Yo en este caso utilizo Waterforce. A continuación, vamos a abrir la página de los complementos y en el buscador vamos a buscar la aplicación GhostTerry que es un complemento pues para rastrear las páginas que lo están lo están vigilando uno, le vamos a instalar, le damos restart now y esperamos a que se reinicie el navegador, cuando se reinicie vamos a configurar el Gosteri. El entonces pues como ven ya nos aparece acá un icono en la parte superior derecha le damos en el, en el piñón y luego le damos en options bajamos bajamos buscamos y le damos clic en analytics en el switch case de analytics en beacons y en privacy esos son los únicos tres que son para, para trackers los otros dos son para publicidad y para enlazar a páginas web diciendo que diciendo las preferencias de uno o sea que le gusta o cosas así ¿sí? bueno luego de eso le damos save eh, ya cerramos esa pestaña ya no necesitamos más y cerramos la pestaña de los addons tampoco la vamos a necesitar más bueno a continuación voy a mirar en youtube a ver cuántos trackers nos aparecen abrir la página Como pueden ver ahí nos aparecen pues los trackers eh, en este momento pues nos aparece solamente doble clic que pues es nomás para ponernos publicidad para ponernos anuncios al abrir un video me aparecen dos bueno ya esto ha sido todo miremos otra página miremos por ejemplo en, no sé a ver en, déjame pensar miremos Twitter Bueno, voy a abrir Twitter, la estoy abriendo. Vamos a mirar cuántos buscadores nos aparecen, cuántos trackers. Nos aparece uno de Google, Google Analytics. Bueno, miremos otra página, miremos en Taringa, por ejemplo. Voy ah, a abrir Taringa, la estoy abriendo. Aparecen seis de los cuales pues uno es un tracker los otros no son de otras cosas bueno voy a abrir un post voy a abrir cualquiera de los posts y como podemos ver pues nos aparecen nos aparecen 7 8 subió 3 y dos de esos son son trackers voy a mirar el tiempo que es un periódico local pues no local nacional de acá de Colombia. Bueno, abrimos la página. Y nos aparecen nueve. De, los, de esos dos son de los tipos que, que dijimos que, que, no, que nos bloquearas. Bueno, tres. Nueve. Bueno, ahora vamos a buscar una página que me gusta mucho para descargar programas, que se llama gratis programas. Vamos a mirarla a ver cuántos nos aparecen, cuántos trackers y cuántos... Nos aparecieron nueve y de esos son tres, tres guardan datos sobre nosotros. Y los bloqueó el programa. Dándole clic encima podemos mirar con más detalle, pues, qué, qué tipo de, de tracker es cada cosa. ¿no? Voy a mirar en la página de la CNN en español, a ver cuántos nos aparecen. Tenemos 5 trackers, nos aparecieron 11, 11 posibles trackers de los cuales. 5 guardan datos sobre nosotros 5 en la página de la CNL ahora vamos a mirar en la página de la BBC vamos, aparecieron 7 de los cuales 1, 3, 4, 5 son 5 guardan eh, datos sobre nosotros 5 en la página de la BBC. Ahora vamos a mirar por ejemplo una página como más inocente, una página que no tenga ninguna sospecha, por ejemplo esta, Café Mom, que es una página donde, es como una red social de, de, de madres que están embarazadas, nos aparecieron 14, nos aparecieron más que en todas las anteriores páginas que habíamos visto, de las cuales 1, 2, 3, 4, 5, 6, guardan datos sobre nosotros, 6 esas es 14 la mayoría son trackers y de privacy. Solamente uno es de analytics. Pareciera que Google tuviera sus analytics en todos lados, ¿no? Bueno, esto ha sido pues todo el experimento. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, denle me gusta y pues voy a estar subiendo más videos con experimentos de muchas cosas eh, así que si quieren pues suscríbase para que les lleguen videos a cada rato eh, gracias por su atención y nos vemos en un próximo video